Voy a dar mi punto de vista de si persuadir a una persona, persuadir en sí, es algo bueno o algo malo, ¿no? Porque al fin y al cabo, persuadir, la propia palabra, lo que indica es como eh, dar argumentos o, o convencer a una persona eh, de X forma para que piense de una forma o actúe de una forma. Y me gustaría hablar de este tema sobre todo porque, bueno, que no lo sepa, yo eh, actualmente soy CEO fundador de una organización de creadores de contenido que básicamente son un grupo de creadores que crean contenido para en este caso pues Team Estelar que es el proyecto y, y claro yo planteo esta situación esto de dar mi punto de vista de si persuadir está bien o mal porque al fin y al cabo yo lo queráis o no yo tengo que persuadir a la gente a las personas a los creadores que están dentro de mi organización, de mi proyecto, porque al fin y al cabo, por ejemplo, actualmente en Timestelar, pues obviamente ni es una empresa, ni es nada, simplemente un proyecto, entonces, y actualmente no hay nada de inversión, entonces yo no puedo ofrecerles eh, un valor monetario a las personas que están dentro, pero a cambio les puedo ofrecer pues, otros valores, como pueden ser desarrollo personal, profesional, aspiración a futuro darles de, de mis propios conocimientos aportarles lo que puedo diseñarles, todo esto entonces, yo uso mucho el tema de la persuasión Yo al fin y al cabo como que me he, me he estudiado mucho la psicología humana me he leído bastantes libros me he informado bien viendo vídeos, etcétera, etcétera. y yo más o menos sé cómo persuadir a las personas entonces quiero dar, este, mi, mi, quiero dar mi punto de vista de si persuadir es bueno o malo porque para mí es algo bastante bueno y es algo que sirve mucho. Antes de nada, obviamente pues ni nada es muy bueno ni nada es muy malo. Siempre depende mucho de cómo tú lo veas. En este caso para mí persuadir es algo bueno. Porque mi fin es un fin que para mí lo considero bueno. Pero puedo estar de acuerdo con muchas personas que crean que persuadir a una persona o de por sí persuadir es algo malo porque normalmente se asocia a las típicas personas que te venden cosas para simplemente ganar dinero o a los típicos eh, dictadores que han habido durante, durante toda la vida que han persuadido de forma a las personas para que les voten, para que piensen de X formas para, para poder guiarlos de por sí porque al fin y al cabo no deja de decir la, la propia palabra persuadir es a fin y al cabo eso pero yo diría más al fondo de la cuestión No No quedarse simplemente en Es que esta persona manipula mucho a la gente O esta persona eh, persuade mucho a la gente Etcétera, etcétera Todo el mundo Tú, incluso tú O sea, ni siquiera a lo mejor Ni siquiera sabías que era persuadir La palabra persuadir ya se entrado a este vídeo Para saber un poco No sé, qué es persuadir, ¿no? Me, me ha salido aquí un vídeo de, de, de, Hablando sobre este tema Pues no sé, voy, voy, a, voy a ver qué es Incluso tú has persuadido seguro a alguien de alguna forma u otra en plan imagínate que de pequeño querías conseguir algo querías eh, que te comprasen algo no pues tú en ese momento tú intencionadamente o sea sin, sin pensarlo estás persuadiendo pues yo que sé a tu madre o a la persona que quieres o a tu padre o a la persona que quieres que te compre lo que sea para convencerle que eso lo quieres no pues al fin y al cabo todo el mundo persuade, todo el mundo tiene la capacidad de persuadir, no hace falta ser aquí un genio de la psicología para saber cómo persuadir, ¿no? Al fin y al cabo, todos somos humanos y todos actuamos de X forma y, y sin pensarlo estamos eh, persuadiendo a la gente eh, para que piensen de una forma o actúen de otra, ¿no? Entonces, yo en mi caso uso el persuadir a, la, a, a las personas. Por ejemplo, imaginaos, ahora les voy a poner un caso práctico de en, mi, en mi momento. Yo veo a un creador de contenido, a una creadora de contenido de Twitch, de YouTube, de TikTok, de cualquier plataforma que digo Tiene potencial, yo sé que esta persona dentro de mi proyecto eh, puede, puede ir muy arriba y además nos puede ayudar ¿no? Porque al fin y al cabo es una retroalimentación en, en el tema estelar Pues yo voy a buscar la forma para que cuando yo le contacte y le proponga que entre al proyecto o si estaría interesado o interesada a entrar al proyecto pues que tenga más posibilidades de aceptar que sin, que, que si, sin usar la persuasión entonces yo aquí me informo bien de esta persona qué es que le, que le puede gustar a esta persona eh, qué es lo que busca esta persona que es muy importante saber qué busca una persona cuando por ejemplo este, cuando contactas para que entre a tu proyecto a lo mejor lo que necesita es eh, que le ayuden eh, para cómo expresarse en vídeos, no sabe expresarse y le puede ayudar, pues tú, si tú le explicas que en, tu, en, en este caso en Team estelar tenemos esa capacidad de que te podemos ayudar en, pues también en temas de, de cómo expresarte, cómo mejorar tus diseños, cómo mejorar tu marketing, etc., pues esa persona va a estar más interesada y entonces el fin de Team estelar en este caso de mi proyecto, es crear una organización y una comunidad sana que todo el mundo crezca eh, eh, personal y eh, profesionalmente entonces yo uso la persuasión para un fin desde mi punto de vista y yo creo que el de muchos que es sano es bueno pero también está el caso de usar la persuasión para comprar un producto que no te va a servir para nada para que votes a un partido para que eh, vayas con gente que no te va a aportar nada etcétera etcétera entonces bueno eso es un poco eh, para mí. La persuasión es algo bueno en mi caso, y es algo que, sinceramente, ahora que sabes más o menos qué es la persuasión, más o menos, porque al fin y al cabo hay muchas maneras de entenderlo. Pues desde mi, lo que te he explicado yo, yo te aconsejo que te informes y que aprendas. Que en este canal hay muchos vídeos y van a haber muchos vídeos eh, que te puedan ayudar a eso. A cómo persuadir mejor. Porque lo creas o no, seas emprendedor o no, seas una persona, eh, no sé, que, que aunque, aunque no tengas ningún negocio, no tengas, ni, ni vayas a vender, vender, porque al fin y al cabo vender tú vendes siempre. Tú, tú cuando haces una exposición en clase, por ejemplo, tú estás vendiendo esa exposición, tú estás vendiendo lo que tú has, eh, te has informado y se lo vendes al resto no, vender no equivale a comprar, vender equivale a que alguien eh, vea lo que tú eh, le estás enseñando y tenga ganas pues o de por ejemplo de entrar a, en este caso a tu organización yo cuando les vendo de entrar a mi organización les vendo valor que pueden recibir estando aquí no les ofrezco un producto para que paguen no entonces entendemos un poco ese concepto de vender pues yo creo que todo el mundo o oh, no todo el mundo pero en general, ¿no? Siempre vamos en palabras generales. Debería de saber cómo persuadir mejor a las personas o saber cómo, eh, cómo tratarlas de forma que esas personas se sientan cómodas comprando un producto y el producto sea bueno, se sientan cómodas eh, estando en tu, en tu proyecto, lo que sea, eh, etcétera, etcétera. Esto con todo, ya sea, por ejemplo, con un grupo de clase. O con, o con tus amigos, pues que una persona se sienta mejor, persuádela para que es acepte que pueda estar con vosotros y, y, y le, le podáis aportar, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido un poco el, el, la reflexión, ya sabéis que ahora voy a estar haciendo reflexiones, mmm, bueno, cortitas, ¿no? Porque como ya sabéis, estoy preparando una serie para a ver si la puedo tener, no quiero decir fechas, pero... Para, para antes de finales de este año, espero tener la serie de cómo emprender antes de los 18. Que bueno, va a ser una serie que la pueden ver menores de 18 o más. En plan, no, la edad en ese caso no importa. De hecho, está hecho sobre todo para que veamos que la edad en el emprendimiento no importa. Pero bueno, eh, espero que te haya gustado. Me gustaría que dejes algún tema que te guste, que, que den mi opinión, que reflexione o lo que sea en los comentarios. Y sé que estos vídeos son un poco más, eh, bueno, no tienen edición ni siquiera pero sé que son un poco más, no sé, que tienes que estar viendo el vídeo y tal, pero bueno, a que le guste, pues muchas gracias por estar aquí, si has llegado aquí, pues muchas gracias, y a quien no, pues dentro de poco la serie ya, bueno, dentro de poco no, pero estoy en ello, y la serie va a ser algo chulo, algo que quiero sacarla una vez esté todo el proyecto hecho, y nada, te espero en mis redes sociales, Jordi Lorente